trató pasar en un lugar que se llama Arehuar, eh, donde básicamente una cosecha de lugar que podía dormir en el lado de la estación no podíamos seguir andando ya cuando pasamos a un río, hay un pacífico. Esta es la capital del yoga. Eh, es un lugar lleno de turistas. Ah, entonces, pues ahí vamos. A pasar el otra vez en la India. Bueno amigos, llegamos ya... otra vez en... otro lugar, en Rishikesh en India. Miren el room tour que tenemos. Muy sencillo, súper sencillo, pero limpio. Para el estándar de India, eh, limpia, césar, todo está perfecto. Esta es la ducha. Ahí está el... ¿Sí? Lado manos. El escusado, Ducha. Está perfecto. 10 dólares. Está perfecto, perfecto. Esto es el bonito bueno, balcón que tenemos. Está... Es el lado del Ganges. Ahora, ustedes se... ¿Uno puede bañar en el Ganges? Aquí sí. Porque esto no es... Como decir, Agra, donde está suciedad horrible. Y entonces... Eh, sí, o, o digamos, Baraná, sí, horrible. Sí, esto estamos en las montañas... De las Malayas, por pues, el lado de de India y mire a todo tipo de gente hay rafting a ver si puedo hacer un pequeño toma mire. esos tipos están haciendo un rafting mañana voy a chequear cuánto vale eso está bien chévere el plan esta es una ciudad digamos muy espiritual los vídeos los estuvieron aquí escribieron varias canciones aquí y bueno, ya estamos terminando un paseazo entonces pues ya me vine para aquí descansar con Margaret mire, tenemos dos alcobas aquí su buen balcón ahí se puede para lavar ropa también el pronto no va a tocar pues no, pues todo viendo ropa pero pues, es chévere, pues si no, no toca, no se puede, pues no, ahí tiene para uno colgar la ropa este no fue en good booking nada, de eso me lo, como me lo conocí porque un tipo estaba viviendo como rally, estaba cansado con Margaret y desesperado ya de 30 horas eh, de ese viaje de Nepal pues, y vimos esto y funcionó entonces eso es entonces ahora nos hablamos bueno entonces como pueden ver mire este es el hotel ganga view view ganga trail esa es ahí está la cosa y aquí está todo lo que es el señor también dueño de una tienda, bien negociante, entonces vea, aquí te venden todas las cosas también, en la, la parte de afuera del local. Entonces ya salimos ya poquito de descansar y todas las cosas, ya tratando de ver, a ver, qué más es esto, cómo es esta ciudad, esta es la capital yoga del mundo mucha gente viene a eso es un lugar muy espiritual ah, entonces pues vamos a no es tan ruidosa como la india yo sé que eso de pronto lo, no lo ven así pero si están aquí un mes y va a entender que es el ruido de verdad de la india entonces vamos a dar una voltita, buscar comida a ver cómo es la vuelta aquí al menos no no pitan tanto como otros lugares, mucha agencia, booking, todas las cosas, muchas cosas se pueden hacer uno para ahorrar un dinero, eso para costar, no sé, 7 dólares o más en otros lugares, estamos por las orillas de granjes en la montaña, mucho más limpio, los que están en otros lugares. Dicen que hay buenas cosas a comprar aquí, pero obviamente a precios turísticos. Bueno, que eso para uno es un dólar más, no es tan grave. O sea, para la. Cosa, hasta. Sea para Opeo, sean para europeos, sean para lateral son precios totalmente razonables. Para las cosas que hay aquí, chéveres. Esta, mire, esta tienda, a las marga Margaret compró, es una buena marca, son buenas cosas. Es la marca de aquí. Cremas. Cremas y cosas de la malaya en la parte de la, de la India. Ya la muestro aquí arriba, cómo se llama la, la empresa, pero son chéveres. mire la malaya Herbal care es chévere y los precios son muy razonables o sea 100, 50, 150 rupias eso es básicamente como 2 dólares entonces no es nada nada caro y de aquí pues me dicen que llegar a Delhi son 5 horas pero yo me creo más como 8 <ríe> ya con los problemas que tuve no pues no sé por pues lo demorado que es esto fue llegar aquí en napal fue durísimo es que yo creo que en parte el error fue que no paramos uh, exacto deberías quedarnos pero estaba muy fea la ciudad no nos gustó en la frontera entonces pero por eso fue A, anoche sí quisimos parar en la ciudad de jarenguar el hotel pues no quería mostrar lo feo que fue, sucio. Me tocó ponerme mi, mi, ¿qué? mi cobija y dormir en ese mismo cabija porque me iba asco en la misma cama, tampoco quise dormir, bañarme ahí. Cuando llegué aquí me bañé y estábamos solamente en una, una hora, fue rápido llegar aquí. Y pues no, ya. Terminando un paseazo aquí en la India, en Nepal, muy contentos, conociendo esto y pasando bueno, es la verdad. Ya de pronto en estos días, me empiezo pienso quedarme unos cinco días en este lugar y estar en paz, no tanta bololo y tanto sacando morrales y empacarlos otra vez y eso, sino andar, eso, ese es el plan, y conocer un poquito de esto, y estar relax. Aquí se ve mucho hippie por aquí, si gusta mucho esto, ese tipo de gente, gente que viene a hacer yoga, pero si sí se ve mucho turístico aquí, las bolsas, las cosas. La típica barbería en la calle, que seguramente no son ni malos, pero pues no sé, no me gustaría tirarme mi barba. Un tipo que no, si es difícil a veces comunicar en Colombia a la barbería que quiero, qué tal una persona que no, que no tiene el idioma. Este lugar me está gustando mucho, tiene el estilo de restaurante tan bonito, muy hippie. Muy hippie, miren qué hermoso. Se puede ver el ganga, que se el mismo Ganges. Ellos dicen ganga. Pues en el idioma de ellos es ganga. Pero esta es la parte donde salen las montañas, entonces es limpio. mire el color totalmente sí. diferente. Claro, en, en Baranasi ya está contaminado, pues porque allá hacen las cremaciones. y tira. Baranasi y en ágaro también. Y en agra también, sí, ya va contaminado porque, pues, como hacen las cremaciones. Camina. hay gente allá, miren el color se ve bonito del agua pero mire qué hermoso este restaurante muy hippie bueno amigos aquí andando más en register Supuestamente pacífico, es pacífico. Créeme para India... Eso es suave. Ahorita había, no habían carros. Mira la vaca. Bueno, estos son los famosos Dabas. Um, Dabas es un restaurante de aquí la India. Eh, son buenos, pero son peligrosos en sentido que sean un poco sucios para no enfermar, entonces toca suave. Mira amigos, aquí está una estatua de Chiva. Chivas, Chivas eh, como le dije varias veces, es uno de los dioses más importantes de la India, uh, pues del hinduismo. Ya voy a mostrarlo. Esa es Chiva, vean. es un Chiva. Con la cobra al lado. Muchos de los blogueros y la gente de la India dicen que la gente puede ser la primera ciudad que uno debe visitar, porque es la más suave de todas. Sí, pues se puede decir que sí, porque hay otros peores, ¿no? Mucha sociedad, más cosas. este no es tan dura. La India nunca es una cosa fácil, pero obviamente cada vez más suave en este lugar, ¿no? No hay tanta gente para empezar. Esto es poquito, créeme. Yo sé que lo estoy diciendo a veces, la gente se va a pensar, no, este tipo está loco, pero la verdad es que no tuvimos lugares peores. Sopa, a la vaca. sopa Miren, le están dando sopa. Sopa. Sopa. Las vacas son tan, sangra, tan sagradas que les dan buena comida. Sí, dan buena comida. Aún es que da malas cosas, solo vegetales, no mentira, los vegetales son buenos, pero ya tenemos más de un mes sin comer una carne. En Napal fue muy bueno, sí, en Napal pudimos un poquito, pero no tanto. Ni aquí, allá, ninguno de los dos. Pero bueno, aquí estamos disfrutando de Richie. Bueno, es difícil eh, pronunciar las palabras a veces. Pero sí. Aquí anda hablando de lavandería. Eh, la verdad en la India yo lo fui un poco caro. Si lo, lo eh, comparo con... El, Talandia, Vietnam, pero obviamente es, este lugar es un poquito más. Por ahí 3-4 dólares puede uno comer, eh, limpiar fácil unos uh, 10 pez, piezas. Llegamos a un puente que se llama el Lake Jumla, Jams Lula, algo así. Mira, el gana Ya está tranquilo, el lugar no es tan lleno de corriente porque ya se ve que los mismos cortes. Mi, mira los micos cómo se paran allá, <risa> como siempre más micos en India, miren, lleno de micos. Lleno de micos. Acá en este puente tan angosto pasan vacas, pasan motos, pasa gente, pasa de todo. Ay, miren esos micos. Sí. Mira, mira, mira. Ay, mira, se le quedó raro. Se le iba a llevarlo la, el vestido. Oh. ¡Mira! ¡Miren los micos! Miren motos un desastre completo Ay. Pasan hasta amigos. Bueno, aquí estamos descansando después de una dura trayecto del las la malaya de aquí. Estos también son de malaya, están, dicen ellos. Uh, obviamente no son copos. Uh, si se hace un poco trekking, puede, uno puede llegar uh, ahí. Uh, pero también es tranquilo, digamos. Uh, el clima está más suave, no está tan duro. Uh, unas, ¿qué puede decir, Margaret? el 30 y 35, algo. por ahí. 35. está tan de 40, Miren la vaca, miren la vaca, si sí, ven hasta vacas, vacas, vacas, vacas en el puente, vean, No les estoy diciendo mentiras, pasa de todo en este puente, además se nota que es muy turístico y la gente se para a tomar fotos, selfies. la bandera india en la misma malla de la puente ahí es tan difícil aquí pasar es muy angosto este puente bueno ya pasamos el puente mire lo que nos encontramos Hare Krishna